falleció el diseñador Karl Lagerfeld. El reconocido modisto y director de la marca Chanel tenía 85 años y venía afrontando serios problemas de salud. Lee más, en la nota. El diseñador alemán y director de la marca francesa Chanel, Karl Lagerfeld, falleció a sus 85 años. En las últimas semanas, se encontraba delicado de salud y por eso se encontraba internado en un hospital de Francia. Sin embargo, hasta el momento no se conoce la causa exacta de su muerte. Sus complicaciones salieron a la luz cuando el 23 de enero pasado, el modisto se ausentó del último desfile de Chanel, celebrado en el Grand Palais de París. Y causó mucha preocupación en los presentes. Luego, la firma de indumentaria lanzó un comunicado para informar que ese día Carl se encontraba cansado y que por eso no se presentó en la pasarela junto a las modelos. Pero rápidamente. Trascendió el verdadero motivo y era que la Herfeld estaba atravesando serios problemas de salud. Su pasión por este mundo comenzó a una edad muy temprana. Fue en 1949 cuando acompañó a su madre a un desfile de Dior, su primer desfile y un hito que mercó un antes y un después en su vida. Desde entonces Carl empezó a dibujar y con el tiempo, se convirtió en un experto de las piezas de alta costura. Una vez instalado en Francia, en 1955 trabajó con Jean Patou y para la casa de Modas Loe. Luego llevó su arte a la exclusiva casa italiana Fendi, que en 1965 lo convirtió en su director artístico. Hasta que finalmente, en 1983 se unió a la firma Chanel, año en que comenzó a dirigir la compañía y deslumbró con su talento. Carl era el diseñador más longevo en el mundo de la moda. Muere el icónico modisto Carla Lagerfeld a los 85 años. El diseñador de Chanel y Fendi ha fallecido este martes en París. Carla Lagerfeld ha muerto. El icónico diseñador de origen alemán de la casa Chanel y Fendi, conocido como el Kaiser de la Moda, falleció este martes a los 85 años en un hospital de París, según ha confirmado la compañía francesa. La casa Chanel anuncia con profunda tristeza la muerte de Karl Lagerfeld, director creativo de Chanel desde 1983, dijo en un comunicado. Por el momento no se ha revelado la causa de su muerte, ocurrida en el Hospital Americano de París, en el acomodado municipio de Neuilly-sur-Seine. Donde según medios franceses ingresó la noche del lunes de urgencia. Sabíamos que estaba enfermo desde hace un tiempo, dijo Laurent Ayencaron, autor de El misterio La Herfell en la emisora BFM Televisión. Su ausencia en el desfile de la colección Primavera-Verano 2019 el pasado enero había desatado las primeras alarmas, ya que no había faltado a ninguna de esas citas desde sus comienzos en Chanel, en enero de 1983. Los pésames no se hicieron esperar. Con la muerte de la Hercel perdemos un genio creativo que ayudó a convertir a París en la capital de la moda, dijo Bernard Arnault. El presidente y consejero delegado del imperio del lujo LVMH, sobre su querido amigo, creador de una de las marcas del conglomerado, Fendi, desde 1965 y miembro del jurado de los premios LVMH. Le debemos mucho, su buen gusto y talento fueron los más excepcionales que he visto jamás, etc. Siempre recordaré su imaginación inmensa, su capacidad de concebir nuevas tendencias para cada temporada, su energía inagotable. La virtuosidad de sus dibujos, su cuidadosamente guardada independencia, su cultura enciclopédica y su humor y elocuencia únicos, agregó, Francia y París le deben tanto, coincidió en un tuit el portavoz del gobierno francés, Benjamin Gleaux. Que también recuperó una de las frases míticas del Kaiser de la Moda, acompañada de un retrato en blanco y negro del alemán. En lo que me concierne, lo más importante que hay que saber es que todo lo que dicen los otros no es necesariamente la verdad. También la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Dijo lamentar la muerte de un artista inmenso y un amigo de una sensibilidad diferente que acompañó durante toda su vida a las mujeres en su libertad y su afirmación. La casa Fendi también ha querido enviar un comunicado lamentando la pérdida del que ha sido su diseñador durante más de medio siglo y donde se muestran inmensamente afectados. Su influencia en la historia de Fendi es impresionante. Fue en 1965 cuando Paola, Anna, Franca, Carla y Alda Fendi dieron la bienvenida a un joven pionero alemán llamado Carla Herfeld. Que pronto revolucionaría la esencia de la piel y lideraría a Fendi durante cinco décadas de pura innovación, dando vida a creaciones que han sobrepasado los límites de la moda, aseguran. La actual directora de la línea de hombres, niños y accesorios, Silvia Venturini Fendi, ha asegurado que Carl siempre ha sido una luz que guía. Y ha construido en Adn de la firma. Por el momento no anuncian un sucesor en la línea de mujer que él comandaba. El legado continuará ahora de manos de Virginia Viard que trabajó mano a mano con el Kaiser durante más de 30 años y a quien Chanel ha encargado continuar con el trabajo creativo de las colecciones. Para que el legado de Gabrielle Chanel y Karl Lagerfeld pueda continuar, según anunció en el mismo comunicado en el que confirmó el deceso del diseñador alemán. La Lagerfeld creaba 10 colecciones anuales para la casa francesa y otras dos para la italiana Fendi. Incluso él mismo se definía como una máquina. De ahí que su destacada ausencia en el último desfile de la casa fundada por Coco Chanel quien salió a saludar al final del mismo fue precisamente Viarda Cavara convirtiéndose en la noticia del evento. Se sentía cansado, dijeron desde la Maison. Entonces se supuso que sería el preludio de una retirada. Recientemente, sin embargo, había anunciado una colaboración con la estilista Karina Reutfeld, una de las muchas uniones creativas en las que participaba con frecuencia. Él mismo realizaba las fotografías de sus campañas, una de las últimas con Penélope Cruz como musa. Además de como hombre del renacimiento y creador de todas las formas imaginables, La Gershell fue conocido por su conocida imagen, siempre vestido de negro, camisa blanca, perennes gafas de sol, y también por sus muchas salidas de tono. En 2012 no dudó en calificar a la cantante Adele como un poco demasiado gorda. También dijo sobre los hombres rusos, son tan feos que si fuera yo una mujer rusa, me haría lesbiana. Odio a los niños, los estampados florales son para mujeres gordas de mediana edad o la clase media no tiene suficiente clase fueron algunas de sus muchas perlas. Se desconoce qué pasará con su sucesión. A él no le gustaba sacar este tema, y decía de sí mismo que era inmortal. Que Soltero y sin hijos, también se desconoce quién, aparte de su célebre gata Choupete, a la que convirtió en icono en las redes sociales, heredará su fortuna.